Hola, soy Joana García, la autora de los venceles Francesco, una vida atresiva en la tierra, la autora del libro de adelgazar con la cabeza junto con Robert Dalí y yo hoy te voy a mostrar cuál es la biología del éxito. Te voy a enseñar cuáles son las energías biológicas del éxito. Para poder lograr tus metas, necesitas primero definirlas y tener claro los pasos que irás a seguir para lograrlas. Sin embargo, hay un factor primordial para que se cumplan, y es que sepas mantener en equilibrio las energías femeninas y masculinas que traes en el alma. Son las energías del Yin y del Yang y en esta está la base del equilibrio de la vida. Cuando hablo del masculino, no hablo del hombre. Cuando hablo del femenino no hablo de la mujer, hablo solo de que distingas las energías. Para poder cumplir tus metas tienes que estar en una energía femenina. Esta es la distrospección, la del silencio, la energía de estar dentro de sí mismo. Cuando llegas a tu casa estás entrando en el, en el útero en lo femenino y el irte a la fuera es lo masculino, por ejemplo cuando sales a la calle. Estas energías se mueven constantemente. La femenina es centrípeta, es ir hacia adentro. Es como el giro del bebé cuando se acomoda para entrar en el canal de parto. Es mirarse a sí mismo. Lo femenino tiene que ver con el tomar, con el pedir, con el recolectar, con el merecimiento. Cuando voy al gimnasio ese movimiento de hacer bíceps, así que si esta parte del brazo está floja podríamos decir que no está bien en esa energía contigo. O podrías checar tu dentadura y ver cómo están tus piezas dentales del lado izquierdo. Si te faltan o tuvieron más caries te habla de que no pudiste tomar bien esa energía femenina por ponerte un ejemplo. La femenina es el yo recibo, la masculina es el yo doy. Si no pides o no tomas, no estás en lo femenino. Lo masculino es la energía que va a dar y que te la da el sol, te la da el padre, te la da el clan. Es el afuera y le da el clan de la rama paterna, así como lo femenino te lo da la familia. Si te gustan las cosas saladas, estás en lo masculino. Si los problemas dentales los tienes del lado derecho, desde de tu boca, estás en la falta de lo masculino. Y si tus tríceps están flojos, se te está faltando esa energía. Y mucho más si no puedes tener la fuerza para ir al exterior a cumplir tus deseos. Lo masculino siempre va a ser el da. Por eso, para tener una buena potencia, para cumplir con tus sueños, primero tienes que ser capaz de mirar tu vulnerabilidad y darle la bienvenida a esa fragilidad. Y luego, al salir de tu casa, honras al sol que es lo masculino y tomas la fuerza de tu propia historia. Entonces no tendrás más excusas para ir por más. Si te gustó el video dale like y aquí en YouTube suscríbete al canal. Te esperamos.